Hola amigos de América Latina, les habla Víctor de Menroso, el fundador de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. En esta oportunidad quiero tocar varios aspectos muy importantes, acerca de lo que será el funcionamiento del Templo Luciferino Semillas de Luz a final de año y lo que y a lo largo del próximo año del 2021. Todos los domingos vamos a estar realizando transmisiones en vivo. Estamos, a, como ya bien eh, sabido por todos ustedes, Estamos realizando los ajustes necesarios para llevar a ustedes la mejor transmisión. No es tan fácil como se cree. Estamos organizando lo que son los, eh, la programación con diferentes personas. Estamos eh, realizando conversaciones con personas de diferentes países que son avaladas por la organización Luciferina y que pueden salir en el canal de la luz. Aquí no podrá ni ser partícipe cualquier brujito de garaje. Únicamente personas certificadas por la Organización lucibrino podrán salir en nuestras en, transmisiones. Vamos a iniciar inicialmente con 10 programas, de media hora de duración cada uno. Está programado hasta la fecha, que sea de 5 de la tarde a 11 de la noche los domingos. En el transcurso de la semana estaremos retransmitiendo en diferido. Pero ustedes todos los domingos, de 5 a 11 de la noche, van a encontrar programación totalmente diferente, completamente diferente eh, para todos ustedes y programación que va a ser muy variada. Eh, les voy a nombrar algunos de los programas, o mejor, todos los programas que vamos a, a tener en el Canal de la Luz. Uno de ellos es Evolución Espiritual. En, el, en Evolución Espiritual vamos a hablar del poder de los baños, el poder de los riegos, lo que llaman riegos para la casa, el poder de, de los salimanes, de los amuletos. ¿Qué es un amuleto? ¿Qué es un talismán? ¿Por qué este talismán sirve para esto? ¿Y por qué un amuleto sirve para lo otro? No es lo mismo un despojo, un abre caminos, no es lo mismo un baño, eh, siete ventas, por ejemplo, que un baño, cuatro ventas, que un baño de prosperidad. Son cosas que ustedes conocen y en Evolución Espiritual le vamos a dar a conocer eh, estos temas. Tendremos otro programa llamado Contactos del, Contactos, perdón, Contactos del Más Allá En Contactos del Más Allá Ustedes, por ejemplo Aquellas personas Que quieren contactarse con un, ser, con un ser querido Por citar algún ejemplo Con un abuelito, con una abuelita Con la madre, con el padre, con un tío Con un amigo, con un ser querido eh, Que haya fallecido Nosotros, por medio de la tabla Ouija, En envío y en directo Vamos a realizar la sección de espiritismo para ustedes. Es decir, si usted es que me está viendo en ese momento y empieza la programación en vivo, la transmisión, y quiere eh, participar y de repente quiere contactar a un ser querido, quiere contactar a un hijo o un amigo, nosotros, por, usted, perdón, por medio de nosotros, en vivo y en directo, por medio de la tabla Ouija, eh, lo voy a pedir a mi, a mi asistente que me permita la tabla Ouija que la tengo Acá encima por favor. Gracias. Por medio de la tabla Ouija, vamos a, por medio de ella, nosotros vamos a consultar ese ser querido, por usted. Hay muchas personas que nos atreven a consultarlo, hay muchas personas que les da temor, pero nosotros como tenemos el conocimiento y tenemos la capacidad, lo podemos hacer por usted, verdad? Eh, eso va a ser en vivo y en directo para todos ustedes ese se llama contacto del más allá tenemos el programa también para sufrir donde vamos a hablar de hechizos de conjuros de rituales de la, de la magia negra de los amarres de amor de los hechizos de los sortilegios de amor de todo ese tema de la magia negra verdad también tenemos tarot y predicciones vamos a estar dando el horóscopo semanal todos los domingos con predicciones muy acertadas basadas obviamente en el signo zodiacal de cada persona en los diferentes signos del zodiaco un signo eh, perdón una lectura personal para todos y cada uno de ustedes también lo vamos a tener en la programación tarot y predicciones vamos a tener el programa despejando enigmas en despejando enigmas vamos a hablar acerca de esos paradigmas que tienen todas las personas acerca de qué es la numerología qué es un hechizo de amor ¿Qué es un amarre de amor? ¿Qué es un moricongo? ¿Qué es un entierro espiritual? ¿Qué es un entierro material? ¿Qué es una regresión? ¿Qué es un amarre de amor? ¿Cuál es la diferencia de un amarre de amor en un cementerio o un amarre de amor con fotografías en la casa, por ejemplo? Vamos a estar despejando todos estos enigmas. Este programa se llama Despejando Enigmas. Tendremos Aura astral En aura astral vamos a estar hablando de la importancia y cómo se hace una limpieza en su hogar Una limpieza en su aura, una limpieza en el entorno de su hogar Una limpieza emocional, espiritual, una limpieza para su pareja una limpieza para su trabajo, una limpieza que es muy importante, es muy importante que todos nos hagamos una limpieza, recordemos que todos somos una energía, todos somos una, eh, una materia, pero esta materia, ella tiende a desaparecer, ¿verdad? Lo importante es la energía, y esa energía es lo que ustedes tienen que cuidar. Entonces, esa energía hay que alimentarla todos los días, y eso le vamos a enseñar a ustedes todos los días, eh, perdón, todos los domingos. Cómo nutrir esa aura, cómo nutrir ese espíritu, esa alma, esa aura que usted lo lleva a prosperar y a caminar por los eh, senderos de éxito financiero y, y la abundancia económica y la felicidad integral que yo llamo, ¿verdad? Entonces les vamos a enseñar a ustedes cómo hacer una limpieza espiritual, una limpieza en su hogar, en su trabajo. Es muy importante que estén atentos a este programa que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Vamos a hacer el programa llamado sort sortilegio de amor Aquí aprenderá usted mismo a realizar los hechizos de amor Hay diferentes amarres de amor Si usted por ejemplo se le fue a su pareja y la quiere recuperar Nosotros en el programa sortilegio de amor le vamos a enseñar cómo hacerlo Para que usted mismo lo haga El mejor hechizo de amor, el mejor sortilegio, el mejor amarre de amor Es el que usted mismo hace en su casa con su energía, no es lo mismo que yo lo haga, obviamente porque me está pagando, a que usted lo haga con su energía. Y nosotros en Sortilegio de Amor les vamos a enseñar cómo hacerlo. Cómo hacer un ritual de amor, cómo hacer un hechizo de amor, un conjuro de amor. Con cabello, con ropa, con una prenda íntima de su pareja. Cómo hacer un hechizo de amor eh, con un limón, por ejemplo, con elementos tan sencillos que todas las personas tienen en su casa. También vamos a tener, deja deje el, el miedo y cambie su vida. Deje el miedo y cambie su vida. Con un hechicero, con un brujo muy reconocido en América Latina, el brujo Marcos de León, el dominador de hombres rebeldes. Va a estar acompañándolos en esa gran transmisión para todos ustedes. Ellos eh, ya, ya van a tener, los que no lo han conocido, van a tener la oportunidad de conocerlo. Van a tener también exponiendo el mal. En exponiendo el mal, vamos a hablar de esas personas que han sido víctimas de la brujería, de la hechicería, de los maleficios. Vamos a hacerte entierros, vamos a hacer despojos en vivo y en directo para todos ustedes. De repente nos tocará trasladarnos a un cementerio a altas horas de la madrugada, no importa. Estamos trabajando 24 horas para todos ustedes. En este programa le vamos a mostrar a ustedes cómo es que hacen los amares de amor. Vamos a hacer entierros. Para que ustedes mismos, mismos vean Los que han sido víctimas de un entierro Los que han sido víctimas de un amarre Cómo es que preparan un amarre de amor Muy importante también Que sean muy atentos a esa programación De exponiendo el mal Y tendremos por supuesto la caldera Con Jade Marroquín Jade Marroquín, perdón Una mentalista, una vidente muy reconocida eh, Que viene, es colombiana Pero vivió muchísimos años en Argentina Y su carrera profesional La desarrolló en el sur del continente, en Argentina es muy conocida en todo ese, a lo largo de ese hermoso país eh, vamos a contar con la presencia de ella, de Jaime Marroquín en nuestro programa en la caldera vamos a hablar, hacer un pequeño resumen de lo que fue la transmisión o la programación eh, de, de, de este día, del día domingo, porque van a ser como, como ya les comencé sí. los domingos Vamos a hablar acerca de todas las dudas que tengan. vamos a recibir, por ejemplo, llamadas en vivo, en vivo, perdón. Vamos a recibir, a, a responder preguntas que nos realicen al chat. Vamos a explicar todas las dudas que ustedes hayan tenido en los nueve programas anteriores. Nosotros en La Caldera se las vamos a aclarar. Ok. Hi Marroquín y ese servidor. Somos especialistas en el tema en hechicería, brujería, eh, en todo lo relacionado con las artes mágicas. Les recuerdo que es quien es una eh, reconocida, vidente en Argentina y nos quiso muy gentilmente acompañar en esas transmisiones. Eh, recuerden eh, que yo les estaré eh, comunicando oportunamente el día y la fecha en que va a ser, se van a realizar las transmisiones. Aquella persona que esté interesada, por ejemplo, en uno de mis servicios, un amarre de amor, un ligue de amor, un hechizo, un conjuro, o una lectura de tarot por videollamada, la estamos realizando en estos momentos. Únicamente me contactan al WhatsApp 315-630-4823 y nosotros les realizamos la lectura de tarot por videollamada o si quieren contactar un ser del más allá, un ser querido, por medio de la tabla guía. Yo hago la sección de espiritismo, por usted, por medio de una videollamada. Yo los quiero dejar a ustedes eh, con eh, la promo de algunos de los programas que se van a presentar en el Canal de la Luz. No se los pierdan, siguen a continuación. Un abrazo para todos, bendiciones, que el señor Lucifer los siga bendiciendo. Atrévete y deja de sorprender y continúe en sintonía.